¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta edición de su programa podcast La Voz de la Galaxia. Sí, aquí como siempre La Voz del Pueblo traemos con mucho gusto este seguimiento que ya se los habíamos prometido amigos, de más ni menos de esta eh, hazaña histórica en la cual el hombre pues precisamente hizo algo que solamente se vea visto en película. Saludo con mucho gusto a mi querido Néstor Velázquez. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. Todos, buenas noches, momento del día en el que estén viendo este video. Bienvenidos a esta segunda parte. Sería más o menos segunda parte de aquel episodio de La Voz de la Galaxia que emitimos por ahí del mes de... Ahora verás, creo que fue octubre del 2021 donde dábamos a conocer este proyecto DART que buscaba desviar el asteroide Dimorphos que venía en ruta de colisión hacia la Tierra, la verdad es, no estaba confirmado que fuera una ruta de colisión, sin embargo, por ahí dijeron, sí, vamos a experimentar, vamos a aventarle un cohete, vamos a ver cómo nos va si, nos, si lo desviamos, así que por ahí de el mes de octubre del 2021 salió esta misión para buscar eh, encontrarse con este asteroide Dimorphos y ver qué era lo que ocurría. El día 26 de septiembre, uh, hace unos tres días, estamos grabando esto el día de hoy, 29 de septiembre, hace unos tres, cuatro días, como lo habíamos platicado en aquel primer episodio, pues han pasado diez meses desde entonces, y ha, ha chocado el, el, el cohete que iba hacia este asteroide, ya chocó contra este asteroide, ahora, se habla mucho de que, pues, pues es ok, ¿no? O sea, hay imágenes donde van prácticamente fotograma por, por fotograma, o sea, cuadro por cuadro en una imagen súper lenta que se va viendo cómo se va acercando, se va acercando, se va acercando y de repente se ve todo gris ¡pup! y adiós, ya no se ve nada. ¿Qué pasó? en dónde se, ¿Cómo se encuentra ahora la ruta de colisión del asteroide Dimorphos hacia la Tierra? ¿Cambió? ¿Sigue igual? ¿Explotó? ¿Qué pasó? Porque a partir de ese último fotograma en el que se ve que ya estamos este, en colisión con el asteroide, pues ya no se ha sabido. Y por más que eh, he buscado, traté de buscar como la información que, que es al respecto de este evento pues no ha habido como que mucha especie de confirmación. Vamos, no iba otro cohete siguiendo al cohete principal para ver cómo le pegaba y cómo lo desviaba o qué ocurría. Simplemente la cámara que traía principal para colisionar con este asteroide, pues se ve el último fotograma, se ve como choca y adiós. Es la última información que hay hasta el día del de, de 26 de septiembre, que fue cuando esto ocurrió. Pues no he visto información reciente. La verdad es que no he tratado como de darle seguimiento porque lo vi y pues sí me quedé con un sabe de, bueno, y luego, o sea, ¿qué pasó? Y ya no le alcancé a dar seguimiento. Pero esto es eh, sin precedentes porque estamos hablando que lo hemos visto en la ciencia ficción, lo hemos visto en las películas Armagedón, Impacto Profundo y creo que son las dos que hablan de este asunto o no sé si haya otras, pero hemos visto que ha habido esta... Este, qué pasaría no, con esta y ahorita que estamos en un ahí está la respuesta, está tardando un poco en llegar la información o está un poco confusa y no he visto dónde está ahorita este asteroide, qué pasó si sí se desvió, se quebró se, se hizo polvo porque a lo mejor la bomba que llevaba o el explosivo que llevaba lo, lo pulverizó en el espacio recordemos que allá arriba funciona con las leyes de Newton y las leyes de Newton sí se aplica si el asteroide venía a determinada velocidad, el cohete iba a otra velocidad y en ese momento impactan, pues recordemos que la ley de Newton dice que un cuerpo viene en movimiento hasta que se encuentra con otro y la, toda la acción hay una reacción, entonces este viene, la acción es que este otro choque con este y pues la reacción sería que girara hacia otro lado o, o qué pasó. Así que estamos aquí hoy para darle seguimiento a la misión DART y vamos a ver qué fue lo que ocurrió esta semana. Es correcto, estimado Néstor, eh, pues miren, en resumen, eh, creo que ya muchos lo vieron, estuvo en, en vivo desde NASA TV, NASA en español, había un canal ahí medio raro que nada más había cuando empezaron la transmisión, como a las 4 de la tarde, cuatro y media creo empecé a seguir yo la transmisión, nada más había una piedrilla, un, un puntillo por ahí a lo lejos, que pues era este asteroide del cual Tenía que ser impactado. Recordemos que es un, era una conjunción de dos asteroides del Dimorphos y de estos dos asteroides eh, fueron eh, impactados por esta misión DART que ahora se le llama una novedosa defensa planetaria. Su objetivo principalmente era desviarla de una ruta de colisión que según también pudimos analizar en algunos videos de youtubers, de influencers, de gente de la NASA, es, tenía en tentativa de estar súper cerca de eh, la Tierra por ahí del año 2039. Entonces, por eso, de, de por ahí del año 2039... Eh, tendría que estar más cerca de la Tierra, digamos a una distancia entre la Luna y la Tierra, o sea que sí va a estar bastante cerca. Contando con la gravedad de, de la misma, de nuestro planeta, pues podría ser eh, un riesgo real de colisión. Se supone que para 2026 también haría un acercamiento importante. Y bueno, hoy está a 11 millones de kilómetros este cuerpo que ha sido impactado por esta misión de la NASA exactamente ocurrió a las 6.14pm horario de México eh, ya lo podrán haber visto en Argentina por ahí de las 8.14 y Estados Unidos 7.14 los españoles lo estuvieron viendo en la madrugada la 1.14. de hecho hay por ahí un seguimiento que, que hizo el señor Maussan en donde se ve el, que un telescopio está grabando el impacto y sí se ve así como que le da, pero es una cosita de nada. ¿no? Se ve la, como si fuera un, una estrella caminando, se ve como impacta, y se ve una nube de polvo. Y bueno, esto va a estar siendo monitoreado no solamente por la NASA, sino que hoy en día existen varios observatorios a nivel planetario a nivel mundial, que están haciendo el seguimiento y las observaciones. Y bueno, eh, hoy día hay muchos observatorios en todo el mundo que le están dando seguimiento al resultado de este impacto que fue pues un éxito, se podría decir. Esperemos no haber modificado el orden natural del universo, que realmente eh, es lo que sucedió a ciencia cierta. Movimos un cuerpo celeste, una cosa que se supone que todo dentro de este caos, que le llamamos vida, incluyendo eh, los cuerpos celestes, planetas, etc. Ha sido modificado por la humanidad. ¿Qué puede ocurrir? Hay un sinfín de variables que surgieron, porque pues como el impacto no pudo ser eh, procesado exactamente en el punto que le pudieran haber dado, eh, digamos, no sabemos cuántos grados en sí va a desviarse de su ruta original y los cálculos que se estarán realizando a partir de estas observaciones por lo menos se habla de este primer mes para hacer una, un, un recálculo de la nueva trayectoria de este cuerpo que pues se supone que fue atacado no nada más por experimentar sino que sí, yo alcancé a leer por ahí en algunos algunas webs para el 2039 sí habría un, un riesgo muy alto de impacto a la Tierra. Digo, ahora ya se revelan estos datos. Antes nos decían que era algo experimental, ¿no? Pero realmente se le invirtió millones y millones de dólares en ese desarrollo. Y pues realmente, siendo de en defensa planetaria y... y y evitar la extinción de la humanidad, creo que lo vale, ¿no? Cualquier cantidad de millones de dólares que se hayan invertido. Se habla de un costo aproximado al día del lanzamiento de unos 330 millones de dólares. Creo que sale más barato que las Olimpiadas completas, ¿no? Entonces, <ríe> para poder seguir teniendo todos estos eventos en el planeta... Pues eh, es, es poco, yo creo, y con base en toda la humanidad, yo creo que los millonarios darían sus fortunas al saber que algo se va a estrellar y que les va a impedir seguir acumulando riqueza. Y bueno, viene el lado B, Néstor, no sé si te enteraste, pero ya eh, desde el primer día, segundo día que se hizo el impacto, hay gente, hay canales que están diciendo que fue un montaje, como el alunizaje, ¿Por qué? Porque se supone que cuando empiezan a mostrar las, eh, las imágenes de estos cuerpos, al momento que, digamos, en la transmisión, en el momento más cumbre, donde ya se ve el cuerpo por aquí, creo que de este lado se ve... Bueno, vamos a estar poniendo el video de este lado, voy a describirlo. A su izquierda se ve el cuerpo del, del Dimos y de este lado se ve dimorphos. Pero se supone que en perspectiva en esa foto en específico eh, se veía la distancia era de unos 80 kilómetros antes del impacto. Hablemos que esta nave que enviaron iba a 200 a mil 20, kilómetros por hora. Según tengo aquí el dato eh, específico, sí, confirmo la velocidad que corría era 20 mil kilómetros por hora contra el objetivo que era este asteroide, ¿no? entonces gente dice que no le checa el tamaño incluso estando aquí a nivel de tierra si tú quieres ver a 80 kilómetros pues está pelón distinguir algo que en teoría mide eh, 160 metros, perdón, de diámetro este cuerpo eh, por, por, por esto pues no les empata no, no les empata como la visión es un poco como el tema de la tierra plana, ¿no? qué tanto puedes ver, qué tan lejos puedes ver antes de que puedas distinguir algo o el horizonte te lo impida o simplemente algunos gases van a deformar también la, la realidad de los objetos lejanos porque la luz se va a refractar en todos los gases, vapores polvo, etcétera y puede ser que te cambie el punto de vista de algo en específico. Ahora estamos hablando del, del espacio, es vacío, eh, realmente ahí no se ve algo significativo, que sea una interferencia, eh, pero incluso también, Néstor, por ahí yo eh, logré visualizar en este canal del tan sonado Nacho Rojo de La Verdad Oculta, como en algunos frames, él logró localizar unas sombras que se reflejan en el mismo asteroide y se ve como un barrido eh, como si hiciéramos movimientos eh, inteligentes eh, se está analizando que puede ser la sombra que viene de atrás que pudiera estar iluminando al mismo proyecto DART a este dispositivo que no era mayor a un vehículo sedán ...en tamaño, por lo menos... ...a Didymos y Dimorphos. Y esto es un Omni posible nave extraterrestre que cruza el asteroide Didymos antes del gran impacto. Fijaros en los movimientos. Os invierto la cámara ralentizado al 10% para que observéis la trayectoria del objeto... ...y algo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Anoche, cuando retransmitieron el directo de Dark impactando con Dimorphos... Flipando. Que fue, fuese el que estuviera proyectando um, de, en, en la sombra de este asteroide, ¿no? Y yo podría así considerarlo, eh, ya sabemos que no somos escépticos al tema de la vida extraterrestre, igual y también vendieron ese pay-per-view cuando los humanos le lograron dar a un asteroide desde la Tierra, ¿no? ¿O tú qué opinas al respecto, Néstor? Mm -hmm. ¿Qué no, has escuchado? Imagínate la... la pues sí, el levantazo ¿no? Que tienen acá estas civilizaciones mucho más avanzadas y estar viendo a estos pequeños monos. Mira qué bonitos los changuitos. Ya lograron ahorita experimentar, tratar de defenderse de, de los asteroides y de cosas naturales, ¿no? Digo, a lo mejor ellos ya tienen campos extraorbitales y campos este, de defensa mucho más... Eh, complejos que nosotros nada más un cuetito ahí que va a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Y desde luego, sí, claro que las conspiraciones, que si eso, que si es un montaje, que si es cierto, que si es falso, que, que si ya lo, que, que cómo fue que lo desarrollaron, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Porque las distancias no dan. Repetimos, aquí en la voz del pueblo lo hemos hablado cualquier cantidad de veces. Sí, efectivamente, lo que vemos ya es una interpretación, por llamarla de alguna forma, artística del manejo de imágenes. Porque si de repente nosotros viéramos las verdaderas imágenes, y ojo, si sí hay imágenes directas de la NASA en las que ustedes pueden descargar la imagen de la NASA, aplicar un montón de filtros, aplicar un montón de este, escalas de gama y cosas así que se hacen para componer una imagen a una a una versión visible, a una versión procesable por nuestro cerebro, sí se, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque las imágenes que llegan, lo hemos repetido en todos los programas de La Voz de la Galaxia, no son visibles al ojo humano. Entonces, si ustedes descargan una imagen de la NASA oficialmente, pues, ahí están las imágenes, todos tenemos acceso a esas imágenes, entramos a la página, buscamos y vienen unos archivos enormes de, de tamaño en los cuales se pueden descargar y abrimos el archivo y, ¡oh, sorpresa! Vamos, no vamos a ver nada, vamos a ver nada más el puro canvas ahí en negro porque estas imágenes vienen en formatos o vienen en, en una escala de colores que no son perceptibles al ojo humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues ir agregando filtros, ir agregando capas, ir agregando capas de color visible al ojo humano y en ese momento se van... ...pues desplegando las imágenes que estos telescopios nos mandan... ...ahora, la parte de que yo decía desde un principio... ...bueno, ¿y cómo vamos a saber que sí ya estamos? O sea, la, gente va, la NASA va a estar ahí viendo... ...está el telescopio, lo grabaron, dónde quedó... ...y pues desde luego el tiempo de procesamiento de imágenes... ...estamos hablando que han pasado tres días, ¿no? Eh, no creo que sea suficiente todavía como para que tengamos... ...esta otra imagen en el que se ve ya cómo está y todo eso... Sí hay quien grabó el momento, pero sigue siendo abstracto porque seguimos viendo ahí un minúsculo elemento y ay, es que se ve chiquitito, van a decirnos de la teoría de la conspiración. Es que es pequeñito. ¿Cómo sabemos que no lo están haciendo desde un campo milimétrico? Por favor, o sea, no tiene ningún sentido. Pues, telescopio es tele de lejos y copio pues de ver cosas, ¿no? O sea, para ver cosas a lo lejos es el telescopio. Entonces... Ahí es donde tenemos que tener un poquito más de razonamiento Y antes de cuestionar cosas raras como que es un montaje, es inventado Lo hicieron en el disco, como decíamos en el De la Tierra Plana, en el, en el domo en el tomo. Tierra, que Está todo en el domo montado para que estemos todos engañados Porque las compañías no quieren que abramos los ojos Por favor, o sea, si las compañías hoy en día ven que van a perder todo su activo, que van a perder toda su forma en la que están ganando dinero, pues desde luego que van a invertir, como bien lo dices, van a invertir una lana con tal de que no pase eso de seguir explotando a los humanos, porque yo no creo, o sea, dentro de todas estas conspiraciones locas, ya vimos que Elon Musk, el otro señor Jeff Bezos, Richard Branson, los que ...con compañías privadas han subido al espacio... ...ni siquiera se han acercado a lo que es el espacio... ...bueno Elon Musk sí... ...incluso ya llegó un poquito más lejos de la estación espacial... ...pero Richard Branson y Jeff Bezos... ...no han ni siquiera llegado a esa parte... ...entonces no creo que haya una especie de nave... ...en la que se pueda subir el dueño de... ...el señor Coca-Cola, el señor Danone... ...o cómo se llama este Nestlé por ejemplo... ...Nestlé que es como dueño de casi todas las que venden este, comida... No creo que se puedan subir a una, a una nave espacial y por allá ir a ver a quién le venden esta este, comida chatarra. La verdad, no creo que eso sea, ex, eh, exista todavía una nave que en secreto esté ocultándonos todo esto y que cuando venga un asteroide diga patitas para que las quiero, ¿no? O bueno, alitas de la nave espacial para que las quiero, vámonos de este planeta, ahí, que, ahí se quedan en su trampa. No creo que exista esa nave y no creo que existe ese met, met, método de escape todavía, así que sí, si ven que esto va a ocurrir y ahorita que estamos muy a tiempo, antes del 2039, todavía estamos a poco más de 10 años de ese evento que en, en una escala ast, a, astronómica, o sea, en el, en el espacio, no es nada, o sea, es un parpadeo y incluso para los que ya tenemos más de 40 años cuando hablamos de cinco, siete años, son, créannos que es una cantidad de tiempo que se va, pero así, o sea, se va rapidísimo. Y si ahorita se pusieron el paraguas antes de que empezara a llover y están estos experimentos, ya se sabe que sí se puede. ¿Por qué? Porque pues muchas veces viene el asteroide, viene dando vueltas y viene sometido a las leyes de la física, a la gravedad leyes de gravitación universal allá arriba, y puede ser que si ya se trazó una ruta, pues se siente eh, ¿cómo diríamos? distorsionada esa ruta, porque ahora ya se atrajo por la gravedad del sol, ya se cambió por la gravedad de otro planeta o sea, hay muchas variantes que tendríamos que entender, ahora el tamaño del asteroide respecto al, al tamaño de la nave, sí suena que dicen, no, es que son 160 metros, 80, lo que sea, y nosotros solamente mandamos un cohete ahí a la luna, que a pesar de que es de los más grandes, porque fue el, de los más grandes que tiene este, es, eh, SpaceX, que fue el que llevó eh, a cabo toda esta, todo, este, todo este experimento, Vamos, las leyes funcionan distinto, no es como aquí que está sometido a gravedad, fricción del espacio, eh, ...gasto por eh, fricción... ...y todo ese tipo de cosas... ...porque allá en el espacio... ...pues es vacío... ...no hay gravedad... ...no hay fricción... ...no hay este... ...conversión energética a calor... ...porque conforme... ...va avanzando... ...como aquí en la Tierra... ...por ejemplo, algo va avanzando... ...pues mientras más rápido avance... ...se calientan las, la, las partículas... ...y se deforman... ...allá en el espacio... ...eso no ocurre... ...¿por qué? ...porque está vacío... ...obviamente... ...y pues desde luego que las leyes van a aplicar de una forma distinta... Y, ...y si viene una piedrota, si viene el asteroide y resulta que nada más enviaron, no sé... ...es que la comparativa es este, chistosa, ¿no? y Mucha gente va ...pues es que ¿de qué tamaño era? Imaginen esta tapa de bolígrafo y el asteroide así y cómo le pega... ...pues es algo medio abstracto para la mayoría de la forma de pensar... Pero si pensamos que las leyes de la física aplican de una forma distinta a las leyes como se aplican aquí en la Tierra, desde luego que va a haber un impacto. Es medio abstracto, es medio complejo de pensar o de sacar una conclusión todavía a tres días después del impacto. Es medio complejo obtener una, una conclusión ya firme que digamos, ah sí, se sí. Venía y para el 2039 venía directito y lo íbamos a poder ver aquí enfrente de la luna, ¿no? Y ya venía para acá, pero con el, con el experimento que se hizo en el 2022 de enviar este cohete y, y lo desvió, ahora sí ya no, ni siquiera lo vimos. Ah, perfecto, bueno, pero pues no hubo otra forma más que experimentarlo. Y desde luego que como en todos los proyectos de esta magnitud, siempre va a haber conspiraciones de todo tipo. no, O sea, después van a decir que no era de de verdad, sino que nada más fue un montaje, que fue una animación. A mí me, me causó mucha gracia una vez de un meme que decía que este todo eran gráficos por computadora, ¿no? Y pero cuando observas los gráficos por computadora de 1969, de 1971, que fueron los viajes a la luna, pues la conspiración se cae solita. Queda prácticamente en un ridículo abismal, en un ridículo astronómico, porque los gráficos... De computadora de esos años Pues eran solamente vectorcillos Y una que otra línea recta por ahí Y no, no eran tan de alta definición Como de hoy en día Entonces puede ser O va a pasar Que digan que está generado por computadora Por la inteligencia artificial de... El único juego que me viene a la mente ahorita Es el No Man's Sky En el No Man's Sky tú estás en el planeta Y puedes ver todos estos Este ...procesos astronómicos tan bonito... ...en esta alta definición que el juego tiene... ...y se ve, se ve como realista, ¿no? Entonces van a decir que es una animación... ...de uno de estos videojuegos... ...y pues no tendría por qué pasar, ¿no? O sea, estamos viendo que hay toda una institución... ...y no solo una institución eh, cualquiera... ...estamos hablando que es una de las instituciones... ...de los gringos, la NASA... ...desde luego han tenido sus tropiezos... ...como todas las instituciones... ...sin embargo sí tiene como cierto nivel... ...de credibilidad, ya hablamos de los requisitos que tienen que tener los científicos... ...los astronautas, las personas que están laborando ahí para poder estar ahí. Vamos, no, no son personas que hayan adquirido su título o sus credenciales... ...de preparación académica, pues nomás por su linda cara. Son personas que tienen muchos estudios y son expertos en todas estas cosas... ...lo cual todavía les da un valor o les da un plus más de credibilidad en este asunto... ...y son modelos matemáticos... ...desde luego que la gente que habla de las teorías de conspiración y eso... ...pues les va a costar trabajo una ecuación de segundo grado... ...o una parábola o una hipérbola y van a decir que es una conspiración... ...es algo que inventó el gobierno y ahora todos los gobiernos están puestos de acuerdo... ...para que nosotros digamos, ah sí, cierto, es una conspiración... Y por eso ahora todos lo creemos No tiene mucho sentido Paulatinamente iremos viendo Como lo hemos visto aquí en La Voz del Pueblo cómo ya desmoronamos la teoría de la tierra plana Desmoronamos otras teorías De, de que era una película Y que era no sé qué El viaje a la luna Y poco a poco iremos viendo Cómo se va eh, desenvolviendo Este tema del proyecto DART Es correcto y bueno de hecho otras de las anotaciones que pude encontrar es que al momento de, de estar digamos en el acercamiento de colisión si puede llamarse de esa manera nunca cambia digamos el, la rotación como tú dices técnicamente nosotros esperamos o conceptualizamos que esos eh, esos cuerpos van girando al momento que van avanzando ¿no? pero al momento de, del acercamiento realmente no se ve una, una rotación considerable, digamos, en una velocidad. No sé si como en la Tierra, yo creo que es imperceptible si, si te paras afuera de la Tierra y la ves girar desde el mismo punto de vista, yo creo que eh, pues sí tendríamos que analizar. Eh, esas respuestas que nos faltan porque pues solamente se puede especular como en anteriores ocasiones, en anteriores misiones que el hombre, la humanidad, la NASA, otros países pues han logrado concretar a bien para eh, resguardar la seguridad pues interplanetaria. Eh, eh, sí se habla de que se va a esperar eh, para estos recálculos como ya lo mencionamos, por todas las variables que hoy sucederán a partir de este impacto de este cuerpo celeste, este cuerpo uh, extraño que está ahí eh, pues viajando a través del espacio. Ya lo menciona Néstor, las leyes de la física aplican distinto. Estos pues tienen una temperatura regularmente muy baja, eh, se van calentando conforme se acerquen al Sol, si es que pertenecen a este sistema solar. Regularmente se, se alejan muchísimo, pero luego las órbitas externas, la heliosfera, los vuelve a regresar, porque ahí es como que está atrapado todo nuestro sistema solar, ¿no? con todas estas interacciones que existen desde que se creó. E incluso, pues al día de hoy, eh, también este tipo de, de aseveraciones. Ya pueden ser calculadas por supercomputadoras en, en un 2x3, ¿no? Con un, un tipo de reconocimiento de datos o ingesta de datos de, de todos los eh, posibles escenarios posteriores a este suceso. Vaya que histórico, vaya que notable. Yo vi bastante gente conectada al momento del... Del impacto sí estuvo poco claro porque el Twitter de la NASA en español decía que aquí en México lo íbamos a ver hasta las 11 y piquito de la noche y no, pues resulta que era las 6.14, ¿no? Porque decía México, horario de en que va a ocurrir el evento, 11 con 14 de la noche UTC, que es el horario que nos toca a nosotros. Y 7 con 14 o algo así en el horario EMC o SM, algo así. Entonces hubo alguna algún tipo de confusión, incluso las transmisiones de la NASA pues no tenían comentarios, que era como que la más, eh, la que más gente estaba conectada. Yo ya luego empecé a buscar otras emisiones con comentarios o por lo menos gente de la misma NASA, de NASA TV, que estuviera haciendo ahí algún tipo de crónica de cómo fue la misión, tal y como sucedió con el James Webb, ¿no? que además lamentablemente dieron la noticia la semana pasada, no sé si ya cambió al día de hoy algo, pero dijeron que lo iban a dejar de usar un rato porque algún instrumento por ahí se descalibró, entonces iban a, evaluar, a, a estar evaluando los daños reales de este dispositivo pues para no agravarlo y hacer una corrección eh, de ser posible de manera remota, que ya está bastante lejos, ¿no? Creo que ningún humano, nave o misión ha llegado hasta allá, hasta la zona de la Grange 2, como para ir a reparar este telescopio, estaría muy cañón, ¿no? Tendré que mandar, yo creo, un, un dron a hacer alguna reparación física con inteligencia artificial, casi, casi. ...que llegar al gen web y reparar el componente. Si es un reemplazo, pues lo veo algo difícil. Estaría interesante, fíjate, que, que pudieran enviar un dron eh, ingeniero... ...y hacer algún algún reemplazo de un dispositivo dañado... ...por uno nuevo que él llevara y lo, y lo colocara, ¿no? Que no tuviera que Bueno, es imposible, yo creo que llegue algún humano hasta allá... A ...hacer una reparación... Creo que no hay precedentes, más que la luna que ha sido lo más lejano que se ha llegado. Y las órbitas lunares, como para hacer estas reparaciones de, de este equipo de James Webb. Esperemos que pues, no le pase nada. ¿Tú qué opinas, Néstor? Imagínate el, oso, el <risa> osote así galáctico de, ah, ya se rompió. O sea, todo <risa> lo que estuvimos viendo, no todo lo que hablamos de... Ah, ya el niño hizo la maqueta del James Webb y se sacó un 10, y el maestro le dijo, ahora sé tú el profesor, qué bonito, y se hicieron todo este, eh, todo este revuelo de este telescopio espacial. Sorpresa, bro, ¿qué crees? Ya se rompió. Hijo, y no hay modo de repararlo. Híjole, no, no sé, aquí viene otra teoría de conspiración, porque... ¿Qué quieren ocultar? ¿no? ¿Qué vieron que no quieren que sepamos como para ahora fingir que está descompuesto? ¿Por qué no usaron este telescopio para ver el momento del impacto entre este asteroide con el cohete que tardó 10 meses en llegar? ¿Sí llegó? si sí tardó 10 meses? Sí, tardó, ¿Sí llegó? ¿O qué pasa? Como dices tú, no se veía que girara, ¿no? Desde luego que no se va a ver que gire porque pues... Imagínense, viene así y este elemento viene girando de otra forma o algo. Tiene que haber una explicación a todo esto, más allá de la, siguiente, la parte de que decíamos aquí, son imágenes que se tienen que procesar para que sean entendibles o visibles al ojo humano. Y ahorita que lo estamos pensando así, pues desde cierto punto de vista, ¿por qué no apuntaron el James Webb? Híjole, es que en ese momento estaba descompuesto y no lo alcanzamos a ver. Claro que se va a prestar a mucho a la conspiración, ¿no? A por ahí al, al rumrum, al rumorcillo. Pero a final de cuentas son cosas que ocurren. A Hubble le pasó, ¿no? Y sí, como dices, imagínate que no hay modo de irlo a reparar. ¿Quién va a querer y avanzarse hasta allá? Está después de la luna, ¿verdad? Sí, está, está sí, no sí. me acuerdo bien. O sí, la sí, no, no la -2 están 15 millones de kilómetros. Sí, no hay ninguna este, sí, referencia que digan, ah, sí, ya fueron hasta allá y regresaron. Porque aparte, pues sí se van desde de la Tierra y pues obviamente se están impulsando a 11 kilómetros por segundo en esta velocidad de escape de la gravedad. Ya que están afuera, pues obviamente tienen que ir como regulando hacia dónde. Porque si no, allá arriba la ley de Newton, la primera ley de Newton que nos dice que es todo cuerpo en movimiento seguirá en movimiento a menos que haya algo que lo detenga. Y allá en el espacio, ¿qué creen? Espera, déjale, doy algo de drama. Está <risa> oh. vacío. No hay nada en el espacio. Entonces, imagínate que estén allá afuera y pues no hay nada, cómo se detienen, ¿no? Y ya que estén allá en la, en la zona de la Grange 2 y estén a esa distancia, ahora cómo diablos se impulsan para regresar. ¿Por qué? Porque esa es la otra parte. Al estar vacío, al estar en, en el impulso, pues se tiene que hacer esto. Esto, ¿no? Así como de, ay, para regresar a la Tierra, sorpresa, allá no hay nada. Y si ponen los cohetes, los cohetes no tienen como a qué empujar, a, a, o, sea, o de dónde tomar este esta, este impulso, y pues a, ahí se van a quedar, porque es, es la ley de Newton. ¿Por qué? Porque se va todo objeto que esté detenido, así se va a quedar, al vacío, en el espacio. Y ahí aplica la ley... ...al 100%, ahí no hay de que... ...híjole, se movió tantito porque se desplazó... ...porque la gravedad, nada... ...si está en el vacío... ...y está en estado de reposo... ...no va a haber nada que lo mueva... ...y ahí se va a quedar... ...a menos que haya, por ejemplo, gravedad... ...la ley de la gravitación universal... ...ah, entonces tiene que... ...caer, bueno, el, ...los conspiranoicos dicen que sube... ...no, que, el, que la Tierra es la que está subiendo y que los objetos son los que están cayendo, no, no sé de dónde lo sacan, pero no, o sea, la tierra está girando, atrae hacia sí los cuerpos que estén cerca, y pues eso va a caer, sin embargo en el espacio no, ahora imagínate, mandas la misión y luego cómo diablos la regresas, como dices, mm. sí tendría que ir un robot, tendría que ir un bracito mecánico a hacer los cambios de las piezas que, que sean, y ya de ahí hacer lo posible por regresarlo y también esto es a prueba y error, o sea, no es algo que que sea a primer este que salga a la primera, no es algo, vamos, no están fabricando gorras, no es una maquila, sí. ¿no? No porque sea malo la maquila, no porque sea malo fabricar gorras, sino que son procesos que ya están sumamente medidos. Estos asuntos del espacio, estos asuntos hacia afuera no están necesariamente medidos, a pesar de que llevan mucha matemática, tienen que ser sumamente exactos, los efectos, los resultados no son muchas veces eh, comparables con lo esperado, o sea, ocurre algo y hubo algunas este, variantes matemáticas, algunos resultados fueron distintos y no fue el resultado esperado 100%, ¿Por qué? Ah, pues hay que analizar cuáles fueron las variables ahora que hicieron que esto cambiara, y eso pues eh, da mucha flojera a los conspiranoicos, ¿y qué fue? Fue una película, fue falso, lo inventaron, no, o sea, hay que entender todo lo que lleva a esto. Digo, imagínate también qué, qué frustrante sería, qué sorpresa, ¿no? Resulta que sí, sí, todo el tiempo fue una conspiración, todo, y así cómo vamos a quedar nosotros así, ay, todos los que han <risa> a la ciencia y estoy no, digo, ojalá y nunca pase, ojalá y no ocurra, pero son pues cosas que vemos, o sea, la gravedad todos los días la vivimos. El, y muestra de ello, pues, el Wichi, ¿no? Que es el mayor, este, intérprete de la gravedad. Se cayó de una bicicleta, dando ahí. Gravedad, sí. señores, o sea, sí existe la gravedad. No porque esté subiendo hacia allá, que si sí ha estado subiendo bota de la atmósfera, ¿no? Entonces, hay que poner esto en perspectiva de es un estudio, es un experimento, es un, eh, ¿cómo le diríamos?, como un ensayo para otra posible inminente catástrofe que, que pudiera acercarse. No sé qué pasó con Tautatis hace años, también eso era como muy, ay diablos, ahí viene el Tautatis, ¿no? Jaime Maussan lo mencionaba en todos sus programas, todos sus programas era del Tautatis, ahí viene el Tautatis, pasó, fúmale, hasta despeinó este, la zona norte de la Tierra porque pasó el teutati cerquita. Entonces, ahorita que estamos en esta etapa, que estamos en este nivel de conocimiento los humanos, que, que estamos como muy tecnológicos, pues ¿por qué no canalizar recursos, canalizar algo en esta defensa? Pues ya no solamente de los gringos, porque siempre les pasa a los gringos, ¿no? A los gringos siempre los invaden los extraterrestres, a los gringos siempre les caen los meteoritos. ¿Por qué no canalizarlo a toda la humanidad? Y eso, pues, en papel y en teoría suena bastante noble, ¿no? Pues qué bueno, muchas gracias, señores, por canalizar esto. Pero como ya lo hemos dicho aquí en La Voz del Pueblo, son empresas. No lo van a hacer nada más de gratis. Y por ahí ya hay el rumor de que pues, todos los materiales que están en el espacio son de, en, un, en un estado mucho más puro. El procesamiento a lo mejor es hasta menor de lo que tendrían que hacer aquí en la Tierra es hasta va a resultar más barato salir, traerse un pedazo de asteroide que traiga metales pesados o algunos elementos que en la Tierra cuestan mucho y hacer esta inversión resulta más barato, traer estos metales y sorpresa, ¿no? No lo están haciendo nomás de cuates y pues qué más este, experimento que esto para cualquiera de las dos formas, ya sea defensa planetaria o experimentación o, o lo que sea que hayan hecho, pues está bien, vamos, como defensa planetaria, qué bueno, muchas gracias. Como, expor, como explotación de minerales en el espacio, también es bueno. Suena raro lo que voy a decir, pero pues qué bueno que las empresas inviertan esa lana en, en traerse esos materiales del espacio, porque pues ya no va a haber la contaminación que hay con las minas, ¿no? Digo, eso es a futuro, ¿no? O sea, en las minas, ¿qué es lo que hacen? Llegan, devastan, tiran ácidos, tiran solventes, tiran componentes, este... Catalyzan, contaminan mantos acuíferos, contaminan mantos acuíferos, contaminan todo esto solamente por sacar tantito orito, tantitas piedras y lo que sea, ¿no? Pero si ahora se puede traer esto del espacio sin hacer todo ese impacto en la Tierra, pues yo creo que es mucho mejor porque ya se está reduciendo el impacto de la contaminación que se ha tenido durante todos estos años que los humanos hemos estado en la Tierra que recordemos que es un, un rasguñito de tiempo, o sea, no es nada en comparación al tiempo que el espacio lleva que la Tierra lleva pero lo, los humanos lo han contaminado de una forma ridícula en, este, en tan poco tiempo, entonces si ahora se pueden ir y se pueden traer estos materiales, pues qué mejor digo, en cualquiera de los dos casos es una buena es una buena noticia que haya este tipo de iniciativas exacto y miren, por aquí los datos curiosos, para que no se queden con las ganas, precisamente porque aquí en La Voz del Pueblo nos gusta dar respuestas, señores. La Luna, que es el objeto, digamos, más cercano al, a nuestro planeta, hablando de cuerpos celestes, se encuentra a unos 380 mil kilómetros de la misma eh, me exageré un poco no son 15 millones hasta el James Webb en la, la zona de la Grange 2 está a 1.5 millones de kilómetros y bueno va a estar cañón que se lance otra misión para ir a repararlo yo creo que le pasó como al Hubble ¿no? cuando recién lo mandaron a, al espacio que estaban desalineando sus lentes y ese sí tuvieron que ir a cambiar literalmente el lente por otro y correcciones de software etcétera tengo el dato de las personas que han llegado más lejos hablando en distancias astronómicas más lejos de la tierra fue eh, ni más ni menos que en la misión Apolo 13 cuando los estadounidenses james Lovell y fred Haise, en compañía de john swinger Pasaron por la cara oculta de la, de la Luna a unos 254 kilómetros de la superficie, sumando en total una distancia de 400 mil 171 kilómetros, eh, digamos, de lejanía del planeta Tierra. Ellos son los que más lejos han llegado. Esto ocurrió un 14 de abril del año 1970, en, en los cuales eh, pues ellos han estado vigentes en ese récord de, de haber salido lo más lejano al espacio. Así como pues otro, otro datillo por ahí curioso, el ruso Sergeyev Krikalev, que estuvo un tiempo máximo de 2.2 años en órbita, es decir, fuera de nuestro planeta, es el que conserva todavía la, el, el récord, pero obviamente su estructura ósea su, sufrió bastantes daños por la falta de ingravidez. Y bueno, eh, no sé si hay un estudio más profundo, lo traeremos para ustedes en próximas ocasiones, para darles a conocer estos datos, y el, el objeto enviado por los humanos más lejano que está eh, de, de la Tierra, sin tripular, obviamente, es la Voyager 1. Esta fue enviada en abril del 76. Eh, se espera que esté llegando, por lo menos en los próximos 40 años, al borde del sistema solar, es decir, a lo que le llamamos la heliosfera que es como donde termina toda esa interacción de los rayos solares y de todas las partículas eh, emitidas por nuestro astros, astro rey, en las cuales pues ya después de esos datos ya no se tiene teorizado nada y se supone que se pie, empieza a poner exótico el espacio profundo y bueno, realmente no se sabe nada al respecto, así como incluso... Se habla por ahí, recientemente me, creo, me llegó la noticia de estos cuerpos que le llaman planetas huérfanos, que andan por ahí rondando en varios sistemas solares. Son regularmente cuerpos fríos, eh, cuerpos inertes, que en algunas ocasiones llegan a mantener todavía un poco del calor de sus núcleos. Como ya sabemos, eh, dentro de los planetas existe una interacción de calor, por la función magnética de los metales en fundición a su interior. Entonces, se espera eh, algunos eh, avistamientos de estos objetos que realmente son más exóticos que cualquier otra cosa vista en el espacio profundo. Se sabe de una existencia por lo menos de 13 de estos planetas errantes, planetas huérfanos que fueron pues eh, des despojados o de su sistema solar o de su estrella regente. Estuvo muy interesante. Todos estos datos pues, están ahí, obviamente, disponibles en Internet, páginas oficiales de la NASA. Si sí, quisiera cerrar las ideas al respecto de lo que se viene con James Webb, incluso ya en la página de, de la NASA, de dónde está James Webb, ya no tienen actualización. Eh... Se ven por ahí pues, temperaturas por debajo de los, de los grados, de los cero grados y, y la capa reflectora que tiene por debajo pues, es lo más caliente que llega a tener. Pero el, el telescopio debe estar totalmente frío para poder tener más efectividad dentro de sus observaciones. Eh, se tiene aquí el dato del James Webb. El último que se dio fue el día 22. Eh, pues realmente es, es lo que le mencionamos. Va a estar en mantenimiento. Sus operaciones. Es la última visión que fue hecha el 6 de septiembre. Eh, fue dirigida hacia la nebulosa de la Tarántula. Es lo último que llegó a ver. Esas imágenes creo que no las han compartido. ¿O si sí las llegaste a ver tú ya, Néstor? ¿La nebulosa de la Tarantula? No, ya no las alcancé a ver. O sea, se quedó bueno. como eso, ¿verdad? Y ya no, ya no salieron. Ajá, y después de ahí ya no. Creo que es de las primeras que habían compartido, ¿no? De. Pues no es. ¿Cuál es la que vimos primero? Comic Flips. No, no dice cuál es, es que hay una que parecen como unos cerritos así, se ve azul atrás y todo el, pol, el polvo en la parte de abajo de la imagen, aquí la vamos a estar poniendo para que la vean, es como la que está por ahí, eh, el ojo de Dios, el cúmulo galáctico, ahí el espejo o cómo le llaman a esto, un lente gravitacional, en la imagen que se ve del espacio profundo que se supone que también es esos lentes gravitacionales en ocasiones son presentados por esos planetas que te digo, los planetas errantes los planetas huérfanos ya que su frío el frío de, del planeta hace que la luz rebote de esta manera y pueden llegar a aparecer eh, lentes, sí, lentes como si así como como raro. Sí, como que hacen una distorsión ahí, bastante importante. Ah, al momento de estar eh, realizando la investigación de este, de este programa, me encontré con una noticia algo viejita, pero no, no me acuerdo haberla escuchado, que es de la misión Artemis de la NASA, en la cual México se unió, según este Marcelo Ebrard, iba a destinar recursos humanos y recursos financieros, para esta misión de Artemis, eh, pues que habla de una aldea lunar, es decir, mandar gente, astronautas, habitantes a la luna, en los cuales pues realmente México se supone que está presente. No sé si vayan a hacer un recorte después, ahí la 4T, que se rajen, ya no quieran mandar para allá a, a los es recursos. Tipo, ¿no? Eso es fifi, eso es este aspiracionista, ver hacia arriba... Este, no creo. La verdad lo dudo, ¿eh? O sea, está muy difícil de, de verlo, sobre todo con la opacidad que este gobierno ha tenido como características, porque, pues, ¿en dónde está? O sea, vamos, qué, ¿qué recursos ha canalizado? Y todos sabemos que, pues, los recursos que antes se, se destinaban a, a investigación, a ciencia y todo eso, pues, de repente de se dejaron de destinar para lo que eran otras cosas y se, y, si, y se destinaron para la hija de Claudia Sheinbaum, para Epigmiento Ibarra, para todos estos personajes sí, sí. que están haciendo pues prácticamente este, propaganda del de gobierno actual. Digo, nosotros hemos reconocido que, pues, sí, las, las ideas son como buenas, más la ejecución ha sido bastante extraña, eh, no porque el sean malos todos por las propuestas, pero vamos, no, no se nota, pues, no se nota. Y de ahí a que ahora hablemos de algo que el presidente difícilmente va a entender, o sea, en serio, o sea, difícilmente va a entender para qué son estas cosas. Pues, ¿Tú crees que realmente va a destinar recursos para eso cuando los recursos a dos años de la elección para perpetuar al Morena, al nuevo PRI este va a destinar recursos para eso, pues no, o sea, ahorita tiene que destinar los recursos para que las personas que aún no tengan su, su beca, su apoyo, sus elementos de ahí, pues, pues ahora crean vagamente que si pierde Morena van a perder estos apoyos, van a perder estos recursos, entonces, pues tiene que canalizar todo esto, ¿no? A eso sumémosle que las obras ahí a medias, el aeropuerto a medias, que el aeropuerto... O sea, nos vendieron una maqueta que es como una H, así, una H, y nada más está así. Entonces está a medias, ¿no? Eh, no estoy diciendo que esté mal, o sea, hemos, hemos dicho que el aeropuerto está bien, que falta que lo exploremos, que lo conozcamos, pero de ahí a que se canalice a este nivel de ciencia, a este nivel de doctorados y esas cosas, lo veo sumamente complicado. Y Marcelo Ebrard va a decir sí, sí, porque pues Marcelo Ebrard es como que el, el que sigue, ¿no? No sé. Entonces, la verdad, yo ya dudo mucho, no solo de este gobierno de Morena, no solo del presidente López Obrador. Yo he dudado de todos desde que recuerdo, ¿no? O sea, desde que recuerdo era de dudarles a todos y no creerle a ninguno, porque pues, o sea todos están ahí para perpetuarse su, su salario, porque sabemos que la vida de los políticos pues, es muy efímera laboralmente. Trabajan seis años y se hacen de sus negocios ahí y se olvidan de ellos. Entonces hay que considerar que si hay esta inversión en esta en este rubro de la ciencia, ojalá, en serio que ojalá, porque la verdad lo dudo mucho, lo veo muy opaco, lo veo muy gris, No no no creo que exista, ¿eh? La verdad no creo que exista y Marcelo Ebrard ahorita va, vamos, lo hemos visto, ahí va a hacer este, como le diríamos, performance por, con BTS y esas cosas de coreanos que están como de moda. <risa> con tal de que se le note, o sea, se vea que está como integrado a la sociedad y digas, ah, oh, es una... La chaviza, de los... ¿no? <risa> la chaviza, me identifico con el chelito, no, creo que no, o sea... No, no creo que sea por ahí el asunto Ahorita tendría que ponerle un poquito Más de ganas a eso y realmente Ah, sí, destinamos todo esto Estoy aquí en la NASA O sea, ¿dónde está Marcelo Ebrard ahorita? Creo que andaba en Tokio, una cosa así Entonces O sea, lamento seleccionar a quien que a México y la Artemis! Lo más cerca que tenemos fuimos los que nos inscribimos Ahí para que nuestro nombre se fuera en la misión Artemis y se acabó Olvídense, ¿no? Creo que haya recursos para eso, no creo que se hayan destinado. De hecho, creo que, a... que se lo cancelaron, ¿no? Recién. ¿Eh? Entonces, uh -huh. pues, no, no, o sea, ahora sí que... Pues, ¿qué? Hay, habría que preguntarle a la Agencia Mexicana Espacial, pero pues ya vimos que su página estaba desactualizada desde el 2019, ¿no? 2020, cuando hicimos el capítulo de los astronautas. No tiene... O sea, estamos fritos en ese aspecto, ¿no? Entonces, como, como cuando hicimos los capítulos del COVID, hay que informarnos... De lo que hacen otros países Porque México Por lo menos en los últimos 12 años ha estado Así en una etapa como de Oscurantismo y, y no sé qué dije 12 años, estamos hablando que Desde la mitad del sonso de Calderón Todo Peña Nieto y Tres años que Le di por válido el primer año De Andrés Manuel López Obrador y los últimos Tres, hemos estado totalmente así Como que sí, sí, sí, ya nada Nos importa, entonces pues está complicadísimo que esta ciencia, que este nivel de aplicaciones de la ciencia, pues llegue al, al, a la parte del pueblo, ¿no? Y pues ni modo. O sea, ¿qué podemos hacer? Okay. Investigar en otras, este, investigar en otros países, siempre estar informado, ver, ver todas las opciones para, para, como ya lo dijimos, no es información práctica, pero es información que a la larga se va a volver conocimiento y va a ser de utilidad. Cultura general. Cultura general sobre todo, o sea, porque hay, no faltará la que les diga, ¿no? Ahí de, ¿para qué un hombre donde se necesita tener un tema de conversación? Y miren, ustedes ya vieron la voz del pueblo, ¿qué temas de conversación van a llevar, mis chavos? Imagínense, nada de sí. que grupo firme, y grupo nada... Van a poder hablar del de proyecto dar del telescopio James Webb, de las llamaradas solares. Todo lo que hemos tratado aquí en La Voz de la Galaxia se pueden llevar como un tema de conversación interesante. Exacto. Más que luego si sí hay morritas ahí interesadas en estos temas. Que no les saben mucho, algunas que me he topado, pero son muy entusiastas. Hay otras que sí me han dado la vuelta, obviamente, pero este hay de todo en esta vida del Señor, dicen. Y ya para para cerrar con buenas noticias, y bueno, esto nos da gusto por el tema de los mexicanos chingones. Salió esta semana una noticia de un joven llamado Guillermo Chin Canche, que es originario de allá de Campeche, de las tierras donde está mi buen Néstor, a formar parte de esta misión llamada Dragonfly, programada para el 2023 la cual eh, pues realmente pretende estudiar la composición atmosférica de esta luna de Saturno llamada Titán. Él, él tiene un doctorado, eh, una maestría en el instituto, eh, instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, en Cholula, Puebla. Ah, cabrón, yo no sabía que existía. Mira, qué buen dato. Dicha preparación le permitió ser invitado para formar parte de esta misión y trabajar para la NASA. Él estará cambiándose de su residencia actual en Senada, Baja California, para las instalaciones de la NASA, donde re, eh, estará realizando estos estudios de la composición atmosférica de la nube titán de Saturno. ¿Qué te parece? Esa es una buena noticia y sí, qué bueno que haya este, representación de la República de Yucatán Que somos los tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo O sea, pues qué bueno que sí, así, ¿no? Por lo regular La gente de Yucatán le dice que los de Campeche es como una cosilla ahí como de Springfield y Shelbyville Campeche, Yucatán y Quintana Roo Entonces, Aquí también aplica, ¿no? Entonces, este, no... Deberíamos de vernos como lo, lo que de origen somos, la nación del Mayab, aquí en la península de Yucatán. Toda la República de Yucatán, pues qué bueno que ahí va nuestro representante de Campeche a esta a esta misión. O sea, es, es muy bonito saber que va a haber esto. ¿Y por qué la luna de Júpiter? ¿Por qué nuestra propia luna? Porque nuestra propia luna no tiene componentes útiles para la vida y la luna de Júpiter sí. Así que es importante que se estudie la luna de Saturno. De, de Saturno, perdón. La luna de Saturno es importante que se estudie para que podamos ver qué elementos se le pueden extraer. No hoy, no mañana, ¿no? quizá no en 20 años, pero con todas estas teorías, cuando se empiecen a aplicar, pues qué bueno que se pueda extraer y qué bueno que haya eh, manos mexicanas en este aspecto. Digo, vamos, no es un argumento de venta o no tendría que ser un argumento de venta de es un producto mexicano. Y porque son mexicanos, pues no porque sean mexicanos es menos. Pero qué bueno que haya gente, que haya paisanos aquí de México, y sobre todo de la República de Yucatán, que estén metiendo mano en estas investigaciones. Y yes, es origen maya, de hecho. Sí, los apellidos, o sea, este... Kinkan -che. Kinkan -che. Sí, son, son de... Sí, sí. Son de chistoso, pero... Sí, todos los apellidos aquí que, que, que veas así de chin, eh, así de ese tipo, son, son de origen maya. Y mira, pues ahí está este joven, ya no tan joven, ya se ve algo grande. ¿Cuánto puedes tener ya para tener una maestría? ¿Unos 28, 30 años? No, tú unos 30, o sea... Es un niño, ¿no? es un niño. <risa> no para... tengo la, el dato exacto de su edad, pero se ve bastante bonachón el amigo, así como para un día invitarlo a la voz del pueblo a cotorrear, aquí en La Voz de la Galaxia, obviamente. <risa> hay, que, hay que buscarlo y traerlo para acá para que platique con nosotros. Sí, a, ver sí, creo... sí. a ver de qué va. A ver de qué va su intervención y qué vas, qué más va a hacer después de esto. Ya sabe, se teorizó mucho el tema de la luna de Titán en esta película que, por cierto, ya viene la parte 2 de Avatar. Ya se espera una animación más bestial con mayor definición de los personajes. Y, bueno, eh, se teoriza ¿no? que el mismo planeta por sus dimensiones puede emitir una cantidad de calor considerable que le permitirá alojar incluso vida si tuviese unas características eh, pues muy probables para que se albergue al interior de este planeta, por lo menos la vida marina. Eh, bueno, se estará analizando. Yo creo que este, eh, por lo menos de aquí al 2030, se va a confirmar la vida en otros planetas del sistema solar, ¿no crees? Es que como vamos como confirmada, o sea, si sí existe, o sea, si sí hay bacterias, hay elementos, hay este, precursores moleculares de ARN, ARN de, este, previos a, la, a lo que es la explosión de la vida. Lo que no, bueno, la vida como la concebimos aquí en la Tierra a base de carbono, lo que no hay es como el... el ¿Cómo se dice? El cultivo, el área de cultivo para que se prospere. O sea, si hay, estas, si hay estas moléculas, estos componentes, esto que está listo, como que ya está todo listo, nada más ármalo y que empiecen a salir los, los primeros elementos de vida, o sea, que representen vida como tal. Aquí viene algo muy curioso, habría que definir qué es, qué es vida. Por ejemplo, un virus no está vivo, un virus no es vida como tal, pero se comporta como nace, crece, se reproduce y se queda estático un tiempo y luego vuelve a salir, ¿no? Entonces no es como que muera. Y, y los virus, aunque tienen formillas ahí, los científicos les dan como forma y todo eso, no son seres vivos. Entonces, eh, ¿qué, otra, qué, ¿qué precursores de la vida hay antes de los virus, ¿no? Los virus... Ya lo vimos cuando investigamos la parte de, de, del, del condenado COVID. Pues, ¿Por qué el virus? ¿Por qué los virus? Porque los virus transportan las cadenas de, de datos genéticos para poderse pegar a otro ser vivo y en ese ser vivo reproducirse, eh, expandirse, hace, hacer lo que tengan que hacer porque pues, nada más hacen daño los desgraciados y luego se van a otro ser vivo. No son vida. ¿no? Son, no, no son necesariamente como vivos yo creo que es un sistema de control de natalidad natural ándale pues sí también, o sea, habría que buscar por ejemplo en, la, en estos planetas en Venus, que ya lo hablamos no que en Venus había este fosfatos que se, que se asocian al cuando la vida se empieza a descomponer, tiran fosfatos, o sea, un cuerpo en descomposición tira fósforo, tira sulfato azufre y todo eso y allá en Venus se, se notó que había eso, pero no tanto porque hubiera seres vivos, sino porque el proceso de Venus que tiene al interior de su atmósfera, esta atmósfera tan ardiente que dicen que tiene, pues está, está soltando el proceso, la combustión, y pues libera fosfatos. Se, se llegó a especular que era por seres vivos, pero no era por seres vivos, sino que los componentes de la atmósfera... ...son precursores y son caldo de cultivo pues para la vida... ...más las condiciones de presión atmosférica... ...las condiciones de calor del planeta no son propicias... ...entonces podría darse vida ahí, pues sí, a lo mejor sí... ...en Marte, en Marte han encontrado este, una especie de fósiles... ...y cosas así de, de microbios y esos elementos... ...pero tampoco ha sido propicio para la vida... ...porque el calor a lo mejor no es el mismo que nos llega aquí a la Tierra... La presión atmosférica es mucho más delgada, la parte de la atmósfera y todo eso, pues tampoco es propicio para la vida. Hay muchas este, interpretaciones del suelo de Marte donde se ve que el, el atardecer o el cielo es parecido al de la Tierra de color azul, o cual decir que hay nitrógeno en el cielo y eso pues también son los componentes que podrían generar la vida, más no es propicio el lugar. La Tierra fue el único lugar donde tiene actividad en el centro de la Tierra, actividad volcánica, los sismos, todo fue propicio para que la vida se llevara a cabo como la estamos concibiendo hoy en día. ¿Cuál fue la diferencia? Pues hay muchas variables, en otros lados no están, están los componentes, están los elementos, se llega a algunas este, especificaciones, algunos elementos que podrían entrar dentro de la definición de vida... Sí, eso sí, todos los que hemos este, sido apasionados de este asunto de ver las cosas del espacio, buscar información, revistas de divulgación, información sobre la vida en, la tierra, en otros planetas que no sean la Tierra, perdón, eh, pues nos ha quedado clarísimo que sí hay precursores de vida en el espacio exterior, sí hay elementos que podrían propiciarla y por eso no se descarta que la vida fuera así. Y desde otro punto de vista, pues quién nos dice que a lo mejor... Aquí en la Tierra, pues, es vida es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y allá en, la, en el espacio, a lo mejor es al revés, es arsénico, cianuro, fosfato, y que, todos los que son veneno para nosotros, pues, son, son elementos que generan vida. Y sorpresa, si, si esos elementos tienen contacto con nosotros, pues, adiós, ¿no? Digo, <risa> esto ya es como... Eh, alargar un poquito más el, el concepto del, de, las, de los tres este, componentes químicos de la vida básicos Pero a final de cuentas, si ten, tenemos en cuenta eso Pues ya sabemos que carbono, oxígeno, nitrógeno Y carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno ¿no? Son los cuatro básicos de la vida, ¿no? Y, y empiezan a formar cadenas Y de ahí viene la parte del ARN Y después del ARN se empiezan a formar otras moléculas Y de ahí ya viene las primeras líneas de ADN y después de esto vienen ya, eh, no sé, bacterias, microbios y todo ese tipo de cosas y, y, y de ahí van evolucionando a otros seres vivos. Esto no va a pasar mañana, o sea, esto lleva siglos, no millones de años y nosotros apenas lo estamos como viendo, lo estamos como interpretando. ¿Cuántos años tiene el primer microscopio? No sé, no va a tener más de 200. no Entonces, eso en términos de evolución, en términos de vida, en términos geológicos, no es ni un pestañeo para el, para el flujo del tiempo que podríamos nosotros como pensar de lo que tenemos cerca, en los, planet, en los planetas más cercanos, Marte, Venus, la luna de, de Saturno-Titán, o sea, no lo vamos a ver hoy. O sea, nosotros, toda esta generación que ahorita tenemos 35, 45 años, vamos a llegar a, dentro de 20, 30 años y no lo vamos a ver. Pero pues están los estudios, están las teorías para las próximas generaciones y pues qué bonito sería que participáramos todos. Bueno, nuestros hijos, ¿no? Que, que participaran en estas ondas, que llevaran estos conocimientos, todo este entusiasmo. Ay, mira, mi papá me contaba que sí había estas cosas y ahorita lo estoy viendo yo en el microscopio. Qué, qué bonito sería llevarnos, o bueno, que se lleven nuestro recuerdo porque pues nosotros parece entonces a lo mejor ya nos hicimos uno con la fuerza para ese momento exacto, y anda por ahí la... hablando de la fuerza ya está estrenado Andor y está disponible en plataformas Disney Plus no es gol, no es eh, algún anuncio pagado Sería chido que nos dieran una suscripción gratis, pero sí hablando de eso, pues ya está por ahí disponible para que si les guste el mundo de Star Wars ahí se apunten y vayan a echarle un ojillo pues mira, interesante todo el, el día de hoy de la voz de la galaxia. Ya tenía un ratillo que no hacíamos directamente la voz de la galaxia, pero ahí quedó, como es un compromiso de siempre, amigos, les damos el seguimiento de todos estos temas y otros más que traemos al respecto de esta situación de exploración lunar, exploración del espacio y todas las nuevas tendencias que se pueden llegar a dar. Hablando de los temas espaciales. Hasta ahí quedó el tema, amigos. No se olviden de suscribirse al canal. Aquí a La Voz del Pueblo MX. En todas sus redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook. Y bueno, todas las redes que ustedes puedan imaginar. Y estamos ahí teniendo presencia. En audio también ya están todos, algunos de los capítulos de la temporada 1 y 2 en audio, para que ustedes tengan el placer de irnos escuchando en su estéreo, cuando vayan manejando, estén trabajando o alguna otra actividad que no les permita ver la pantalla directamente vayan ahí a seguirnos, también en las páginas de mi buen Néstor, Néstor, tus páginas no, no olviden suscribirse a el canal XHT web también en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, en Quay, en Reddit, también en Reddit las conspiraciones y los memes de Reddit están buenísimos. Suscríbanse, acá hay un secreto a voces muy, muy sonado, Reddit es mejor que Facebook, en serio, pónganle <risa> atención ahí. A Reddit, porque Facebook ya se volvió como de la tía, ¿no? Y ahorita que nosotros ya somos adultos contemporáneos, 41, 40 y tantos años, me da una flojera entrar a Facebook. Entonces ya no entro tanto a Facebook, entro más a Reddit. En Reddit hay mucha más información. Y desde luego en Reddit está el canal XHT Web. Suscríbanse a, a los Reddits que tenemos ahí. Hay muchas conspiraciones, hay muchos temas, hay muchos memes. Y, y la verdad, muchos de los memes que ven en Facebook. Nacen en Reddit, entonces eh, de Reddit los pasamos a Facebook Así que suscríbanse de preferencia a Reddit para que vean todos los memes antes Y ya cuando ustedes los vean, se los manden al jefe y el jefe se ríe Ya, el jefe tú, así que suscríbanse a todas las redes sociales Recuerden, estamos a septiembre, 30 de septiembre, a dos meses Dos meses del aniversario para que se suscriban el canal Tic Tac de relojes, Tic Tac MX, el canal de relojes tiene dos relojotes de regalo, dos Casio, eh, como dije, que era? DW560, no 5600, perdón, DW56, y soy el de canal de relojes, Dios mío, Dios me perdone. <risa> es, entonces dos relojes Casio DW5600, los que le saben saben que es un buen reloj, es un súper reloj casi indestructible. Para regalarlo, vamos a regalarlos durante los festejos del aniversario de La Voz del Pueblo MX, primer aniversario, sigan suscribiéndose, ya vimos los numerillos ahí de las suscripciones que ya van para arriba, suscríbanse, es importantísimo porque el primer requisito para participar en las dinámicas de los regalos de aniversario es, nada más y nada menos, que estén suscritos a La Voz del Pueblo MX. Es correcto amigos, ahí está este tema, por demás interesante el día de hoy, me da como mucho gusto, como siempre, estarlo compartiendo aquí con el buen Néstor y todos ustedes. Ya por ahí se vienen las dinámicas, le estamos ahí aterrizando para que ustedes puedan participar. Yo ya tengo por lo menos un regalo también destinado por parte de la producción de la voz del pueblo de MX. Les voy a dejar saber el dispositivo que se les va a regalar. Es un coleccionable, eso sí les puedo adelantar. Y bueno, ustedes saben que a nosotros nos gusta consentirlos de esa manera. Háganos el favor, comparta esta emisión y todas las demás, bájela, quémela, república en su canal, incluso nosotros damos este contenido con mucho gusto sin ningún copyright, es un Creative Commons, el cual puede incluso usted una reacción a este video sin ninguna eh, consecuencia legal <risa> al momento <risa> sí, y no somos vamos. De, de, de, ay me están <risa> parodiando ay sí copyright copyright no no no nos van a hacer parodia nos van a hacer memes todo tómenlo y compártanlo porque pues también queremos que, que todos estemos este la voz del pueblo o sea somos pueblo como todos el pueblo entonces si van a tomar los segmentos y si van a sacar, van a sacarnos de contexto por ahí vi a alguien que hizo un video de, de cuando estoy explicando estoy contando la anécdota de que me asaltaron y me la metieron bien duro y luego me hicieron. Y que dijo no a ver otra vez no entendí qué pasó entonces tomen los segmentos diviértase con nosotros porque a final de cuentas para eso es, es este programa, para que se difunda, para que se comparta información, diversión, todo lo que se pueda aprender en la voz del pueblo, porque aquí su voz es nuestra voz. Exactamente, toquen, jueguen y aprendan. Ándale. Este <ríe> ya que el papalote ya hace mucho que no da ese eslogan, como antes lo hacía con tanta naturalidad, pues ahora nosotros lo retomamos. Pues muchas gracias, Néstor, por la compañía y gracias a ustedes por ver y escuchar este podcast. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta Bye. la próxima.